Antes que veas el video, te invito a que te suscribas a mi canal y active la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Bueno, gente estamos en un video más para este canal. Este video va a ser una broma. Bueno, estuve viendo a quién hacer la broma aquí, estuve pararon mi puerta viendo a quién llegaba para hacerle la broma y pucha y fue mi prueba a ver qué tal si me salía pues y fue bacán me salió chévere vayan a verlo miren sigan viendo el video Miren cómo está que corre, creo que voy a llamar a su mamá Creo que pensó que me había desmayado ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Muchas ¿qué le pasó? ¿Eres Mayer? Sí, creo. No me digas. No, tienes una roma. una roma. una de la caballa escondida. Es la reacción de la gente. ¿Serio se me asustado? No. Bueno, bueno, bueno, voy a mandar saludos a las personas Que siempre están ahí conmigo, dándole like Comentando los videos y suscribiéndose a mi canal también Empezamos con los saludos Saludos para Nayeli CH, saludos para Diego Cáceres Para Misoli, el más guapo de Mirones <risa> Saludos para Brenda López Saludos para Lisset Vara Saludos para Brian Cárdenas Saludos para mi madre, Erika Cobo González Saludos desde acá, desde Guancayo más. Má ya voy a ir a visitarte, así que nos veremos allá en Lima Saludos para Luis Ildefonso Saludos para Marlene Cueva, Saludos para Yamile Caballero Saludos para Sandro Quispe. Me despido de ustedes, chao. Vivo aferrado, un amo en la distancia. Pero eres mi droga, eres mi sustancia. Estuvimos juntos desde la infancia. Te fuiste y extraño tu olor y tu fragancia.